Eh, ahorita este es un proyecto a hacer por, a que la UNAM sea un afiliado institucional por las cuestiones de desarrollo que se están haciendo internamente. Entonces, bueno, les presento rápido, ya nos queda muy poquito tiempo, son muchas diapositivas. Eh, pero bueno, es, es voy a platicarles un poquito cómo inició el desarrollo de educación a distancia en la Facultad de Ciencias y cómo se proyectó el eh, con un poquito de historia eh, cómo pusimos acá y primero en contra de en contra de toda la UNAM porque había un curso hacia hacia 100.000 profesores del sistema de la SEP donde eh, Moodle pues no no no no cubría no, no cubría un esquema tutor mentor que nosotros lo sustituimos en Sakai por medio de, de cursos hijos, cursos nietos, cursos tataranietos y por eso se aprobó Sakai dentro de la UNAM ¿no? y de, este y pues fueron varias varias pruebas Teníamos problemas aquí en la Facultad de Ciencias, como que el fin de semana se iban los del sindicato y nos apagaban las luces, nos apagaban las pastillas y los servidores y había que levantar cada fin de semana la plataforma porque algunas semanas no avisaban, ¿no? Entonces sí fue, sí fue un logro eh, muy, muy, muy bueno. Y este se empezó a trabajar para que los profesores de educación presencial tuvieran ya sus distancias, de, su, sus materias dentro de la plataforma SACAI. Entonces, la, la, la idea era, bueno, un poquito emparejar todo el proyecto entre entre los alumnos, entre las tecnologías y entre las instituciones educativas que se involucraban dentro de la Facultad de Ciencias, para que todos siguieran un mismo camino. Eh, y bueno, esto fue únicamente eh, eh, posible gracias a Sakai, viéndose como un entorno de colaboración donde se realizaron actividades como el diagnóstico de la plataforma para cursos presenciales, el trabajo de esquemas mixtos, el, el probar ya distintas modalidades dentro de la plataforma, la formación y la capacitación docente y en el uso de herramientas de una manera simple y una manera autogestible para todos los profesores creación de sitios de colaboración para la investigación. La Facultad de Ciencias está vinculada con 40 institutos de investigación en, en distintas áreas científicas, y bueno, el chiste era cómo vincular estos institutos de investigación con, las, con los cursos presenciales y con proyectos de colaboración que se hacían internamente. Entonces, para esto se desarrollaron sitios de apoyo para para la colaboración y al mismo tiempo para el trabajo colaborativo de materias presenciales y proyectar la educación a distancia. Bueno, la, a la plataforma la, de, la denominamos AVE Ciencias, que es el ambiente virtual de educación de la Facultad de Ciencias, donde la facultad ya tenía una propia administración, el administrador es Alfredo Arnó, el secretario de Educación Continua, unos espacios para promover la, la, la colaboración, la plataforma con cursos de educación continua y con los cursos de educación, las asignaturas presenciales de la Facultad de Ciencias. Es importante mencionar que semestralmente se dan 3,000 cursos dentro de la Facultad de Ciencias. Existen ocho carreras y, pues, es un, un número muy significativo pero a la vez en educación continua se capacita a profesores, por ejemplo, de la Secretaría de Educación Pública de, de, de niveles inferiores, por ejemplo, de bachillerato o de secundaria, y se dieron cursos hasta 100.000 profesores, ¿no? Y el chiste era crear un modelo educativo propio que respondiera a las características y a las necesidades de los profesores y de los alumnos de la Facultad de Ciencias, creando una estrategia propia. Entonces nuestros objetivos eran básicamente la creación de sitios de colaboración, proyectos académicos de investigación, tutorías, mentorías que evolucionaron a, ahora a MOOCs, este, el curso a 100.000 profesores lo dimos en un sistema tutor-mentor que bueno, fue un sistema más que nada de cursos hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, pero que ahorita ya se están proyectando como MOOCs, ¿no? Ahorita les enseño la nueva estructura. sitios para profesores de una misma asignatura, desarrollo de asignaturas completamente a distancia. ¿Qué se ha logrado? Se ha logrado... Este, los sitios de colaboración, los proyectos académicos de investigación, los sistemas tutor-mentor se desecharon cuando salen los, los cursos masivos, sitios para profesores de una misma asignatura, existen a veces hasta de 20 a 30 profesores dando la misma asignatura y se crearon estos sitios de colaboración para programar estos, estas asignaturas ya en materias a distancia. Y estos, estos, este desarrollo de estas asignaturas ya se trabaja de manera colaborativa. Y aparte se está diseñando un banco de materiales para la enseñanza, que aquí no lo quisieron llamar como recursos educativos abiertos, sino que ya también tiene un nombre propio personalizado. ¿no? Adicionalmente... Este, algo que ya se facilitó mucho el trabajo dentro de la Facultad de Ciencias es que al estar vinculado a tantos institutos de investigación la Facultad de Ciencias, también hay un sistema en México nacional de investigación que es el que provee casi siempre los fondos para la investigación a las instituciones educativas. Entonces se crearon flujos de trabajo para... La aprobación de cursos de educación continua ligados a, a, a los consejos que trabaja ya la facultad, donde diseñamos distintas formas, y también se vinculó a la base de datos de los proyectos del CONACYT y otras instituciones educativas, creando eh, el sistema de educación continua, un sistema de administración y de vinculación de distintas bases de datos, de distintas instituciones, con la facultad. Este, el banco de materiales se denomina Ciencia Mater y lo que está proyectado para el año siguiente, ya con todos estos cursos de colaboración, son tres licenciaturas a distancia que no existen en la Facultad de Ciencias. Ya va a salir la, la licenciatura en Matemáticas, en Actuaría y en Ciencias de la Computación. De ocho carreras que existen actualmente, tres ya se, se están diseñando a distancia con el modelo de colaboración. Las razones para escoger Sakai fueron, sobre todo, la, la flexibilidad, el deseo conjunto de compartir el conocimiento. Y sobre todo, algo que, que se llevó muy bien aquí fue el apoyo a la gestión escolar. Cómo vinculamos todas las bases de datos que estaban separadas y creamos espacios y sitios de colaboración para los diferentes para las diferentes administraciones de carreras, de dirección, de consejos técnico de aprobación de, de, de, de cursos y de presentación de proyectos para las convocatorias o estímulos del de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. La infraestructura fue una, facultad, una persona únicamente de la Facultad de Ciencias y el apoyo técnico de nosotros, de URED. Y... Este, los proyectos de educación continua fueron tres diplomados y cinco cursos. Después de dar el curso a 100.000 alumnos, se han atendido actualmente en educación continua 2.500 alumnos a, aproximadamente de 2012 a 2014 en los últimos dos años. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahorita? Estamos integrando ya todas estas bases de datos y estamos logrando portafolios para los estudiantes, para los profesores y para todas las áreas de cada carrera académica administrativa, donde se va a gestionar ya directamente el trabajo del profesor y el trabajo del alumno. ¿A dónde queremos llegar? a todas estas caritas felices, a que en realidad exista una colaboración en toda la facultad mediante la plataforma de Ciencias, donde tenemos una gestión administrativa a través de la dirección que vincula a todas las secretarías y a todos los consejos que existen dentro de la facultad con todas las carreras. Y estos profesores trabajen de manera colaborativa y bueno, todo esto es de manera circular, ¿no? O sea, no, no es lineal, sino se va organizando de distintas formas y de acuerdo a las ligas de las bases de datos necesarias. Se creó un modelo, un nuevo modelo educativo de educación a distancia, ¿Qué es lo importante de sacar, ¿no? Cómo llevas tú la tecnología, la, el LMS, a tu institución de acuerdo a las necesidades de tu institución. Se crearon navegaciones sencillas con todo el contenido ubicado en Lesson Builder. Apertura y cierre de contenidos por semana, donde muchos cursos avanzan al mismo ritmo. Por ejemplo, dieron un, un curso que no quería, es un tipo MOOC dirigido a, a, a, a 500 alumnos, pero que se dividió en cuatro cursos donde todos avanzaban al mismo, al mismo ritmo, ¿no? siempre el trabajo es autogestivo y la diversidad de presentación de contenidos y actividades es muy grande, ¿no? Y sobre todo lo que promovemos es el trabajo colaborativo. Bueno, esta es la, la plataforma de... Esta es la, es como entran a la plataforma de la Facultad de Ciencias. Les vamos a presentar unas pantallas, eh, este, algunos... Algunos diseños son específicos para educación presencial. Este es un este es un curso donde bueno el lesson builder se está utilizando desde, desde que desde el 2012 antes de que Sakai lo tuviera como una herramienta oficial desde que Char, eh, Charles Hendrick la, la desarrolló por, por primera vez, ¿no? Entonces todos están muy acostumbrados al Lesson Builder, utilizan la evaluación dentro del Lesson Builder, a veces la utilizan fuera del Lesson Builder. Y sobre todo que han integrado mucho eh, LTIs, este, gestionan muchas APPs y a veces se gestionan cursos de otras plataformas dentro de una, dentro de una materia oficial de, de Sakai, ¿no? De, de, de AVE Ciencias. Este, hay otros proyectos de, de colaboración que no solamente van dentro de, de, el, de la universidad, sino existe este proyecto que es un seminario para la mejora de las matemáticas a nivel universitario. Y ahorita hay 140 instituciones integradas a este seminario. Son, instituciones, son las 140 instituciones de educación superior que hay en México, que todas están trabajando conjuntamente para la mejora de la enseñanza de la matemática dentro del país, ¿no? Eh, existe, estamos proyectando, esta ya es el, la nueva versión de, de Sakai, el Sakai 2.10, donde ya se está proyectando la plataforma hacia cursos masivos abiertos, hacia MOOCs, ¿no? Y, bueno, se van a desarrollar los los, los diferentes tipos de modelos con diferentes necesidades de acuerdo a cada departamento, donde en educación continua van a seguir con el modelo propio que desarrollaron para los cursos que ellos de, cobran de manera específica. Cualquier profesor de la facultad va a poder subir un curso masivo abierto este es el modelo que tenemos de, de cursos masivos es un es un es el lesson builder con pues ya nada más dividido en, en, en columnas y con una, una navegación muy simple no muy sencilla para que el usuario final requiera la mínima capacitación o sea disculpa hago un paréntesis eh, como la presentación inició cuatro o cinco minutos tarde vamos a dar otros cinco minutos eh, al final eh, entonces, eh, para que la gente pueda hacer preguntas, no sé, tú cómo vayas de tiempo, si ya eh, has acabado el contenido o, o, si, o si seguimos estos cinco minutos o los dedicamos a, a las preguntas que tengan las personas. Pues yo creo que nos... De... Mira, corté muchísimo la presentación porque estaba siguiéndome en el tiempo oficial. Ok. Pero, pues, si quieren nos vamos a preguntas este, y... Porque fue justo cuando cuando cuando es, es justo cuando acabé que, que, que me dijiste, ¿no? ¿Qué, qué hice? Ok, no, sin problema. Entonces, hasta el momento no veo preguntas. No sé si alguna alguna persona tiene preguntas. De todas formas, recordarles a los participantes eh, que cualquier inquietud la pueden eh, escribir en los foros del evento. Eh, y bueno, mmm, Úrsula, muchas gracias por la presentación sobre Sakai en la UNAM. Yo creo que la UNAM hoy en día es un referente para cualquier institución que esté pensando de habla hispana, por lo menos que esté pensando en utilizar Sakai. Eh, muchas gracias por, por tu valiosa presentación. Y hasta el momento no hay preguntas, entonces, si quieres, acabamos aquí la, la, la presentación y dejamos que luego las personas eh, nos escriban a través del foro, ¿te parece? Muy bien, yo subo ahorita la presentación de todas maneras en el, en el foro. Este, y pues agradezco mucho este espacio y los felicito mucho por toda la organización y por el día que fue tan, tan constructivo.